Buenos días, buenos días, ¿cómo les va? Buenos ganan? días, ¿cómo les ¿Cómo va? va? ¿Cómo? Hola ¿Cómo? Dani, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Hola Martín, ¿cómo, ¿Cómo anda Susi? ¿Cómo andan todos? Un gusto verlos. Igualmente. Buen día. Hola doctora, ¿cómo le va? Bueno gente querida, queríamos saludarlos. Y, eh, bueno, desearles la mejor de la suerte para que con este curso puedan tener lista su ficha poneado, que es lo que necesitamos. Eh, a todos aquellos profes que estimulen, por favor, este, si hay docentes que no lo hayan hecho, ¿no es cierto? Que los estimulen para que lo hagan. Pero, bueno, creo que siguiendo los consejos y las directivas de la doctora Susana Luning van a poder tener listo a lo largo de este cortito curso, ¿no es cierto, Susana? Van a es tener el objetivo, es el objetivo. Es trabajar y tenerlo listo. Así que, bueno, era un placer saludarlos, agradecerles siempre la colaboración que nos dan para este tema de la acreditación, que no es de la gestión, la acreditación, sino es de toda la facultad, ¿no es cierto?, y de toda la carrera. Tenemos que salir airosos y brillantes de esta supervisión que nos va a hacer la Coneau, esperamos que sí con la colaboración de ustedes seguramente que nos va a ir mucho mejor todavía bueno Susi Perfecto, toda eh, la suerte y que trabajen lindo. Perfecto, esperamos que así sea. Gracias, Patri, por la bienvenida. Gracias, Gracias, Gracias. Patri. Haciendo el horario de comienzo y por respeto a los que, sí. los que se conectaron a tiempo, empezamos. Eh, Roberto eh, tiene la mano levantada, ¿verdad? Quiere una, sí. hacer una consultante. ¿Sí, una con pequeña consultante antes de comenzar. Buenos días para todos. Con gusto. Eh, yo estoy en tecnología médica. Eh, hace poco yo. Eh, tuve que realizar el desempeño docente y por consiguiente tuve que cargar todos mis datos en el CV de, de CIGEVA. ¿Esto que estamos por hacer ahora es lo mismo? Esto que estamos por hacer ahora eh, creo que le va a ser útil eh, porque es justamente cómo migrar los datos del CIGEVA de la universidad a que impacten en un currículum que se llama CBR, que es el que, el que se visualiza desde Coneau Global, que es la entidad de acreditación. Bien. Entonces, justamente es para eso. Todos tenemos para desempeño docente o memorias anuales cargados los datos del CIGEVA UNC, pero desafortunadamente no automáticamente impactan en el currículum que se ve con EAU, eh, que también puede ser cargado individualmente, pero aunque resulte engorroso, es más fácil migrarlo desde el Sigeva y eso, eh, esa es la intención eh, de este taller. Eh, Bien, así muchas que gracias. Ahora Te invito entendés. a quedarte, Roberto, me parece sí, que sí, sí, vas sí, a después, después nos dirás, y trataremos de que sea lo, lo más concreto y y resolutivo posible. Muy bien, gracias. Bueno, primero darles la bienvenida desde la Secretaría de Supervisión Curricular y Acreditación y la Secretaría Académica, junto a María Mercedes Braín, que nos facilita siempre la realización de estos talleres como parte de, de la formación docente y la actualización en estos nuevos medios. Eh, mi nombre es Susana Lunin, en este momento soy secretaria de la Secretaría de Supervisión Curricular, la subsecretaria, eh, señora Silvina Racagni, está cumpliendo tareas en otro lado, se unirá un poquito más tarde. Y bueno, la idea de realizar este taller era fundamentalmente, como dijo Patricia recién, eh, ustedes saben que estamos en plena carga de los datos para una nueva acreditación CONEAU, eh, la acreditación CONEAU eh, para nosotros vencía en el año 2016, eh, se fue prorrogando y la convocatoria es ahora. El cierre del envío de información es el 12 de septiembre, o sea que, eh, como les decía, estamos en, en plena actividad de carga de datos. Y uno de los datos importantes, si no el mayor, es justamente el cuerpo académico y por eso eh, es la importancia de la participación de cada uno de los docentes de la facultad, porque en la manera que los datos impacten en ese cuerpo académico, obviamente hay mucho más para, para acreditar, y estamos convencidos de que nuestra facultad tiene, tiene contenido de sobra para conseguir una nueva acreditación, pero bueno, tenemos que mostrarlo. Nos acompañan en este proceso eh, como, eh, como comisión técnica, digamos, eh, tres maravillosas colaboradoras eh, que por ahí si prenden, eh, eh, si prenden la cámara así las conocen, eh, que son Laura Chapero, Paola Barrio y eh, Mariela Masietti. Bueno, Mariela me dice que no tiene cámara. Hola, Nosotras... Paola. Buenos días. Nosotras estamos con cámara. Perfecto. Hola, buenos días. Acá buenos Laura. días. Hola, Lauri. Eh, Mariela los saluda, está sin cámara. Ellas son las, las encargadas de acompañarnos en, en la carga de datos y puntualmente en la vinculación docente, que tiene que ver con esto que vamos a hacer ahora, así que... Eh, Pau y Lau nos van a ayudar eh, para cualquier duda que tengan. Nosotros vamos, la intención es que esto sea claramente un taller y como dijo Patricia, que en la medida de lo posible, al terminar esta hora, ustedes tengan por lo menos la ficha con laO lista. Así ya pueden ser vinculados como, eh, como docentes. Y, y la intención, obviamente, es que sea una reunión de trabajo y en la medida que ustedes necesiten, nos van preguntando. Eh, las preguntas las pueden hacer por el chat. Les pido a las chicas que me ayuden para ir viéndolo. Eh, Cualquier cosa o, les vamos leyendo. O simplemente abren sus eh, su micrófonos y nos preguntan. Eh, Los pueden hacer al final o durante el desarrollo. Yo creo que quizás lo más práctico sea, será durante el desarrollo, pero... Eh, los dejamos con total libertad. Eh, sin más, entonces, vamos a empezar como, eh, con un criterio práctico a cuáles podrían ser este, los pasos que necesitamos. Eh, el objetivo fundamental para nosotros en la carga de, de los datos de ustedes como cuerpo académico en Coneau es primero, nosotros para vincularnos necesitamos la generación de una ficha docente en Coneau Global. Eh, vamos a empezar por eso, para que ustedes tengan... y a ver si puedo, a ver si puedo así. Si ustedes lo ven así, así yo puedo verlos, iría este, mostrándoles... Paso a paso, ¿cómo, ¿cómo necesitamos que ustedes vean? Eh, a ver. No se está presentando nada, no se está viendo nada. Ahora sí. A, a, a ver, ¿ahora sí? No, aparece Google. Sí, perfecto. Sí, ah, eso es lo que quiero que vean. Sí, sí, se ve, se ve. Perfecto. Yo no los veo a ustedes, discúlpenme. Eh, pero voy a ir presentando el paso a paso, así que si ustedes eh, tienen alguna pregunta, eh, por favor, me van diciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer como primer tarea es la generación o que ustedes revisen si tienen o no sus cuentas de Conea Global. Para esto, deben buscar en Google Conea Global. Fíjense que este es el el link a Coneau Global, que es global.coneau.gov.ar. Tiene, no sabemos por qué, pero tiene esta, esta forma de mostrarse tan particular que es fácil de identificar. E ingresan a Coneau Global. En ítem docente. Y van a ir al final y van a, Cliquear en comenzar. Fíjense, voy a ir para atrás, que pueden tener el ítem. Si voy, espérenme a inicio. Esta es la mejor opción, perdón, apenas entramos, la primera opción es crear cuenta. Van a cliquear ahí, me avisan si vamos rápido. Lo ideal sería que ustedes pudieran contar con sus compus para ir haciéndolo simultáneamente. Entonces, con Vamos a crear, perdón, vamos a crear cuenta o, o si, o lo que ya tenemos, no, iniciar, ¿no? No, no por eso, quienes crear. no tengan cuenta, necesito que creen la cuenta. Volvemos hacia atrás, Bien. entramos a Coneo Global quien no tiene cuenta o no se acuerda si lo tiene, van a crear cuenta. ¿Qué tipo de usuario necesitamos? Docente universitario. Y continuar. Estamos hasta acá. Sí, perfecto. Sí, sí. Sí, sí, sí. se completa sí, con estos datos: apellido, nombre, país de residencia, nacionalidad, DNI, correo electrónico y en el quid, por favor, fíjense en el formato, que el formato correcto debe ser como este, con los guiones. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, aclaremos que esto es para crear una cuenta, ¿no? Esto Los que ya para... tenemos cuenta no tenemos que hacer esto. No, por eso vamos desde lo menos a lo más. El doctor Sanzini levantó la mano, pide hablar. Sí, doctor Sanzini. Sí, eh, los que ya tenemos cuenta para recuperar la contraseña de alguna manera, porque yo tenía cuenta y no... Sí, perfecto. Eso, eso les iba... Me, me deja un segundito que completemos esto, nada más, y vamos a los que ya tienen cuenta. Un segundo. Entonces, apellido, nombre, país de residencia, esto, recuerden el quill o quit con guiones y por favor, tilden donde dice, tengo una ficha creada en CBR y deseo utilizar esa ficha. Ya vamos a ir ahí para ver por qué. Yo ya creé la cuenta y me dijeron que me van a mandar un correo electrónico. Perfecto. Hice los pasos que están diciendo, no soy robot. Y me Perfecto. dijeron, enhorabuena, ya creó su cuenta, ahora le llegaron ¿Misto? un correo electrónico. Ya o sea, tenés tu cuenta, ahora vamos a, a, a ingresar. Esa era, eh, ya tiene, doctor, ya tiene el taller aprobado. <risa> ya, ya estamos. Estamos hasta acá. Vuelvo entonces para contestar la pregunta del, del doctor Sonsini. Para quienes tienen cuenta o no, van a inicio. Y fíjense... Pueden entrar. Eh, en la opción que usted me preguntaba, doctor Sonsini, cuando pone inicio, yo, a ver, voy a volver, si me permiten, voy a cerrar mi cuenta y voy a volver a empezar. Cuando usted pone inicio de sesión le van a pedir el nombre de usuario y la contraseña. Para quienes no se la acuerdan, es fácil, ponen, olvide mis datos y van a recibir el mismo mail eh, que recibió el doctor que nos acaba de decir. Contesto su pregunta, doctor Sonsini. Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, iniciar sesión. Eh, si quieren, para los que re, eh, recién eh, generaron su ficha, eh, les pido que vuelvan a entrar y que prueben con el nombre de usuario y la contraseña a ver si podemos iniciar sesión. Doctora Lunín, la doctora eh, Novak dice de que, a mí me dice que no tengo cuenta. Bueno, vuelva atrás, cree la cuenta. Eh, Paola, ¿Sí? yo ahí quise iniciar sesión, pero me, no me llegó ningún correo con usuario. ¿Qué usuario utilizo mi nombre? No, doctor, a ver, perdón, perdón, interrumpo un minuto, Laura. No, por favor, ¿sí? está bien, Laura. <ríe> a usted... Eh, cuando ustedes crean la cuenta por primera vez, les va a llegar un correo. Es lo que les estaba por decir que controlen el correo no deseado también, porque muchas veces hubo que ingrese ahí. Es desde una cuenta de Coneau Global. Ahí les va a dar un usuario que por lo general suelen ser los nombres, las, las iniciales de los nombres y el apellido. Y le va a dar una contraseña con números y letras, que es la que ustedes ingresan por primera vez. Y ahí les va a pedir que ustedes la cambien. Con una contraseña que a ustedes les resulte de fácil recordatorio o que ustedes utilicen habitualmente. En el caso de quien, ahí vi que consultaban también, en el caso de quien eh, no recuerde o no sepa si tiene una, una ficha con Eula o algo, ha creado cuenta, tiene que hacer lo que dice la doctora Luni. Pone, olvidar mi cuenta, que olvidó la cuenta, le va a pedir un correo, por lo general lo ideal es que el correo sea el que uno utiliza habitualmente. ¿Sí? O si en algún momento uno crea una cuenta con un correo viejo, es muy factible de que no la pueda recuperar. Entonces, uno coloca el correo y le va a llegar al correo de mail el, el usuario que a usted, le, que a usted se le fue designado en algún momento con una contraseña nueva para que usted la pueda volver a cambiar. No sé si evacue dudas. Para quienes vamos, vamos bien por ahora... Sí, doctora. Tener... Perdón, sí, vamos a... muy bien. Perdón, sí, a mí sí. me dice que tengo usuario, me da el nombre de usuario, pero no me mandaron ningún mail con contraseña ni nada. ¿Y dónde, le, dónde te dice Cuando tenés? yo cuando yo intenté hacerlo, que puse que tenía el, la ficha, me dice, "No, usted no tiene." Entonces, puse crear cuenta. Al crear cuenta me dice, "Usted está registrada, su usuario es tal nombre, pero no me manda ninguna contraseña en el correo. Bueno, entonces deberías poner, como ya estás, volver a entrar y poner, olvidé la contraseña. Ah. Bueno, si, si me permite, doctora, discúlpeme, eh, Néstor doctor, Cuatro de la cátedra de ¿Cómo le va, va? Doc? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás, Néstor? Me pasó, me pasó, me, me demoró un poquito en devolverme el usar el usuario con la nueva contraseña, pero eh, no la encontraba y estaba en mi mail de, de la UNC. No sé si sirve. Bien. Es con el mail que se ha registrado en una, en, un primer, en una primera instancia. Sí. Cualquier duda, si esto, fíjense, estamos en esta ficha, no tenemos apuro, tranquilos este, resolviendo esta situación. Pero una opción, si, si ustedes van hacia atrás, al, al sí. mismo inicio, sí. cuando cualquier duda que tengan, fíjense hacia abajo, Sí. Esta página de inicio, sí. tienen en azul esto que dice centro de ayuda. Sí. A veces, cuando no llega la contraseña o pasa esto, que uno tiene un otro mail asociado, eh, porque eh, la identificación de cada uno de ustedes más clara es el quill. ¿no? Mm. O sea, para no ser, ni siquiera el DNI, el quill es la forma... De sí. referencia. Entonces, cuando ustedes piden una renovación de datos, por ejemplo, no me acuerdo, tenía usuario y lo tengo que blanquear porque cambié el mail, una cosa así, eh, consulten ahí al centro de ayuda, ellos le van a pedir <risa> fundamentalmente el Quick y casi, y la, la respuesta en general es bastante rápida. Claro, en mi caso yo mandé, eh, que había olvidado, quise recuperar mi contraseña que la tenía anotada y no me dejó, me dijo que era incorrecta. Digo, olvidé mi contraseña, puse un mail, que era el mail de la UNC, y me dijo no es correcto. Entonces puse mi mail personal, digamos, y ahí ya me contestó que me va a mandar el... Que claro. me manden ahí los datos. Perfecto. Claro. claro, porque habitualmente cuando ustedes generaron, si alguna vez generaron la ficha, está asociada al mail que ustedes, eh, que ustedes eh, asociaron primeramente. Hay un comentario en el chat que dice, me dice, Quill, inválido, recuerden poner los guiones. Por eso lo dijimos inicialmente que el formato es con los guiones. Y otra pregunta que vi, si usuario es el Quill. No, usuario es un usuario que primero, como dijimos, les va a llegar por mail y que eventualmente lo pueden cambiar, pero en general lo que cambian es la contraseña. Eh, como dijo Laura, suelen ser las iniciales y el apellido. Pau, ibas a... Portar, no, ese iba a decir la de las iniciales y el apellido las dos iniciales? En el caso mío que tengo no, dos nombres. te va a llegar por mail, Roberto. Te va ¿Sí, a llegar el usuario que te manda... Me llegó la historia. recuperación de contraseña, pero ahí estaba escuchando recién. Yo puse mi, como usuario, puse mi correo electrónico. No, el, no, el, el usuario es... te tiene que llegar por mail. Vamos esperando. con el teléfono acá, las dos cosas. Ay, <risa> doctor, muy bien, muy bien. Le llegó el, cor... oh, el correo la recuperación de la contraseña. Sí, porque yo había puesto R, R, Micaeli. Y ahí en ese mismo correo, ¿no está el usuario? ¿No le dice? No, me dice que consulte a globalconeau.gov. Bueno, en todo caso ponga las letras de su nombre y el apellido como usuario, a ver si es ese. Sí, pondría en todo caso mis dos letras, R, E y mi apellido. Claro. Vamos a probar. Perdón, perdón, a mí recién me llegó en el spam. Perfecto, gracias Diego. Recuerden revisar eh, correo no deseado. Anita, ¿qué que Ana? Sí. Mira, eh, yo hice un medio como un lío, porque resulta que como yo estaba con la computadora, quise pasar al celular, para escucharme por el celular, eh, y hacer todo lo que tengo que hacer en la computadora. Sí. Yo recuerdo haberme, haber hecho una ficha CBR, pero no recuerdo nada más, ni el usuario ni nada, entonces puse iniciar, iniciar, lo que vos pusiste al comienzo, ¿cómo se llama? Espera, antes de, antes de la ficha... Eh, eh, este, teníamos que colocar que nosotros eh, iniciamos... Con... Iniciar sesión. A ver, espera. Ahí, olvidé mis datos. Eh, ¿Cómo hago para ir más atrás? Espérate, porque me he quedado encajada acá en la... Acá está. Bueno, yo estoy en docente... No. Iniciar sesión pongo. Bien. perdónenme que lo estoy... Bueno, después de iniciar sesión pongo el nombre mío. ¿no es cierto? O mi, o mi usuario de, de, de, de Gmail que tengo, de la universidad. AM Juárez. Sí, AM ah. Juárez. Sí, 118, eh, eh, eh, 180? A ver, ¿qué no, no, querés no. hacer, Anita? ¿Vos tenés tus datos? ¿O tengo los mis datos. Eh, mira los datos de la nueve de CBR me lo he olvidado, por eso lo voy a iniciar como una cuenta No, para, para. para, para Esperen, no, no confundamos, por favor, una cosita. Sí. Estamos en la ficha CONEAU Global. Sí. CBR es una página aparte, ¿eh? Perdón, CONEAU Global. CONEAU Global sí. es la que yo no recuerdo bien, por eso Entonces, que dije crear pones, cuenta. Escucha, cuando pones iniciar sesión, fíjate abajo que dice olvide mis datos. Iniciar sesión, abajo, olvidé mis datos. Perfecto, acá lo pongo, sí. Perfecto, ahí te van a llegar a tu mail. Ah, me va a llegar a mi mail. Una, sí. una pregunta, doctor Loni. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Eh, hice todo eso y me llega el mail donde dice el usuario, que es como dicen ustedes, la dos iniciales y el apellido, y no me llega, no tengo ninguna contraseña. Me abajo un cartelito verde y dice cambiar contraseña. Lo mando. O sea, le, va a llegar, le va a llegar como un link, ¿sí? ¿No le llegó un link en el mismo mail? Donde lo, no. No, lo manda. No. no. No. A mí tampoco, ¿eh? No llega ningún link. Y cuando clico ahí, cambia ah. la contraseña, no llega a ningún lado, se, ahí se termina todo y todo lo que trato de hacer me dice que es incorrecto. Exactamente. Mira. Me sucede lo mismo. Voy a ir a Correo de No Deseado. Sí, vayan a Correo No Deseado. No está. ¿No? Entra en no, el celo no, con el spam y no. Colegas, spam, informes, informes, spam. Recuerden lo mismo para no. Iván Novak, que, me decía que, no, que nos decía que no llegó. Eh, fíjense en spam y por favor, fíjense... En su otro el... mail, si tienen otro mail o tienen uno de la ONC, como ya nos dijeron, chequen el otro mail, por favor. Mm. Sí, ya miré en el spam y en el otro mail. Voy a volver a ver el, el otro mail de nuevo. Acabo de fijarme de nuevo y no leo nada. Yo tengo un <risa> poquito de paciencia. <risa> ah, bueno, bueno, eso sí. Ahí tenemos paciencia. A ver. Otro la tiene de y... email a ¿no? ustedes? <risa> y lógico. Bueno, si no, yo me. A ver. Si eh, Susana Moreno, su ¿no? que ahí, ahí me llegó. Perfecto, vamos, que es bueno. Eh, Susana Moreno, ¿querías hacer una pregunta? Sí, querida, mira, yo este, tengo hecho ya el trámite de la ficha de CONAU, pero cuando yo la generé, no marqué trasladar. No importa, no te preocupes, ahora vamos, ahora vamos, no te preocupes. Bueno, tengo uno bueno. que se supone tengo que cargar todo digital, a mano, y eso me parece que no No, a... No, no, no te preocupes, que de eso se trata el taller, no te preocupes. Bueno, mi amor, y perdón. te pregunto una cosa, perdón, eh, sí. Ana María, este, te pregunto una cosa, a mí me queda registrado acá en el en el margen superior, como docencia universitaria-Atenea, guión cuando entro a, este, a Coneau Global. Sí. Uh -huh. Está bien. No, pero no importa. ¿No ¿Vos? importa? No, no tiene importancia. Bueno. Claro, porque eso es una eso vez es que fácil. vos entras, ahí te lo estoy mostrando. Sí. Cuando vos entras en docentes, o sea... Uno puede, permítanme, disculpen, estábamos en esta página de inicio. ¿Se acuerdan? Crear cuenta o iniciar sesión. Sí. Vos podés iniciar tu sesión desde docentes. Ahí se te muestra esto que vos estás diciendo, Ana. Susana, Sonia, Global Atenea. Y si vas oh. acá abajo, donde dice comenzar, sí. ahí sí. también, o sea, te marca como el inicio de sesión. Sí, eso ya lo tengo todo y ya entré. Perfecto. Pero me manda a hacer el, la carga manual. No puedo bueno. vincularlo con el CEBAR. Bueno, ahora vamos. Perdón, vale. me llegó para cambiar la contraseña y cuando pongo cambiar, me dice, el código de verificación o usuario es incorrecto, reintente sí. la recuperación o contáctese al soporte técnico. Perfecto, sí. me pasa lo mismo. A todos nos pasa lo mismo. Ahí llegamos Entonces, y llegamos. Vamos, vamos a ir por parte a ver si, como si avanzamos, les llega esa información. A los que le pasó eso, por favor, manden donde dice ayuda o donde recibieron el mail y digan su, el problema. Como vamos a avanzar, vamos a tener un tiempito en que le contesten, vamos a ver si tenemos suerte. Eh, Susana. Sí, espérame un ratito. Ah, ah, sí, sí. Bueno. sí, sí, sí, sí. Porque Ana Sartarian tenía una pregunta hace tiempo. Ah, bien. Eh, Tiene Ana desactivado el... ¿Susana? Ana Sartarian. Perdón. ¿Susana? Sí. Ahí ha abrido... Ayuda sobre la aplicación en mi figura Atenea, formalizaciones, solicitud de acreditación, currículum docente. Sí. Sí, si ¿dónde tengo que cliquear? Vos ahí tenés que cliquear, fíjate, abajo. Sí. ¿Esta es tu pantalla ahora? Eh, sí, acá me figura otra aplicación, mi aplicación no está en la lista. A ver. Estoy en poner global. A ver. ¿Estás en esta página? A ver que te veo. Sí. Bueno, pone iniciar sesión y pone tus datos. Eso lo he hecho. ¿Y qué pasó? Eh, me pasa lo mismo que a todos. Eh, me figura que el nombre o lo que puse no, no corresponde. Que me contacte con el centro de ayuda. Entro bueno, acá al centro de ayuda. Entonces esperemos que el centro de ayuda te conteste, Roberto. Y acá en el centro de ayuda me sale... Ayuda sobre la aplicación, estructura de la institución, formalizaciones, solicitud de acreditación, CIEME, CIEP, currículum docente. A ver, déjame ver. El Bienvenido 20. al Centro de Ayuda de Coneau Global. Sí. Déjame ver. Oh, para... Recuerden en cualquier cosa. Seguí hacia está... abajo, no, ahí, ahí donde estaba, ahí donde dice Centro de Ayuda en azul. Eh, fíjense una cosita. Clickeás ahí, ahí está, me sale eso. ayuda. Me sale todo eso. Eh, canal de ayuda. Porque en el mail, si no, te, si no contesta al mismo mail... porque esto es, es como un listado de ayudas, uh -huh. pero no me entendés como para ver cómo contestar, pero si no, al mail que te llegó, contesta, responder y conteste, pedí tu, tu ayuda. Yo lo que digo en usuario, yo tengo que poner mi nombre y no. mi apellido o mi correo. El que te llegó por mail, Ana. Ah, bien, gracias. No, gracias. Que suele eh, ser... Ah, gracias, eh, la, perdón, perdón, me parecía que, sí. que estaba levantando la mano. No, yo también levanté la mano. Decime. Mirá, yo entré nuevamente, puse crear contraseña. Me lleva a... a este, bueno, a que yo ponga mi nombre de usuario, que puse mi Gmail. Mi la contraseña no me la recuerdo, puse olvidé mis datos y me llegó un mail. En ese, en ese mail me sale lo que lo lo que este, lo que este La contraseña que yo tengo que poner. Ya la tengo. Ahora, dice, recupere su cuento de usuario, ¿no es cierto? Entonces yo puse, usuario, correo electrónico, pongo nuevamente el mío. O pongo ahí la contraseña. No, en usuario no, no. tenés que poner el usuario. Bueno, pongo el usuario como lo puse recién. Y después, y en continuar no me da, no me da acceso. Eh, pongo continuar y no, y no pasa nada. Continuar pongo. Ah, le llegaron correo con el paso a seguir. <risa> bueno. A ver ahora. Bueno. Perdón, el, usuario? el usuario te lo manda con yao. Yo cuando hice todo el trámite, el usuario te lo da con y te manda una contraseña que es lo que vos tenés que modificar. ¿Sí? A mí ¿Qué? por eso... Anita, a... escucha. El sí. usuario no es el que vos inventes, es el que te va a mandar con yao. Claro, que ellos te mandan, fíjate bien, lee bien el correo, porque es un usuario que ellos generan. A mí, por ejemplo, yo mandé mis datos y me devolvieron eh, su web, su, su ed, que yo me por llamo eso. Susana Edith. A ver, para repasar un poquitito eh, para este punto, porque bueno, tenemos una, una preguntita más, o sea, recuerden el usuario, a ver, a ver si nos ordenamos. El usuario es un usuario que les va a llegar desde Coneau cuando ustedes lo generen. Esperen que voy a salir porque yo estoy dentro de mi cuenta. Iniciar sesión es un nombre de usuario que les da Coneau. Que como decimos en general, son letras de su nombre y apellido. Por ejemplo, en mi caso a mí me enviaron su looning y una contraseña que les van a mandar en ese email y que ustedes van a poder cambiar para, este, para recordarle. Por supuesto que les, les insistimos en la importancia de, de guardarla bien, que tengan en cuenta mayúsculas, minúsculas, si tienen o no este, puesto el bloqueo de, de números o, o mayúsculas en el teclado para que, para que coincidan el usuario y la contraseña. Susana, perdón, ¿susana? Susana, Susana. Pare... llega un el segundo. mail, llega el mail, pero te dice, te manda el usuario, abajo dice, para cambiar su contraseña, haga clic en el botón que aparece abajo, y hay un botón. Sí. Pero no hay ninguna contraseña en el mail que te llega con el usuario. No. no. Cuando vos la pones cambiar contraseña. Pone una, propia, pone una propia, pone otra. Susana, cosa. Susana. No, perdón, gana. perdón, a mí me salió bien ahora. Volví a hacer todo de nuevo, es decir... Cerré todo y empecé de nuevo y puse este, que había olvidado la contraseña. Me mandaron el mail donde dice cambiar contraseña, apreté y ahí me mandaron otro mail ahora con la contraseña provisoria de ellos. Sí, sí, es que es así, es así. Puede, darle, puede, puede estar surgiendo algún error en la página porque también eh, se trabaja Y sobre otros. todo tengan un poquitito de paciencia en el envío en la respuesta. Fíjense que, ah. en, en, eh, en, Laura, en que estamos trabajando. Pero yo, quiero decir una cosita. Espérenme perdón. para contestar una pregunta que quedó. Volvemos a insistir porque somos más de los que empezamos. El Quill debe ir con guiones. Bueno, Recuerden ahora te pregunto, reporta. ¿vuelvo a iniciar? Sí, Susana, entonces por lo que dijeron recién, yo volví a iniciar nuevamente el Google. Pongo crear cuenta, porque no, recu oh, oh, no recuerdo la verdad la cuenta? cuenta. No, vos ya la creaste. Ah. Es que hay que iniciar, iniciar sesión. Iniciar sesión. El nombre de usuario sería mi, mi número de mail, porque aprieto y me sale y me genera el número de mail. No, mío. No, Ana, no, no, Ana, ah. no, Ana. El nombre de usuario ah, es el que te AM mandan por el mail. Sí, AM Juárez. Perfecto, ¿Este ya está. Es tu este. de usuario. Bien. Contraseña, no lo recuerdo, pongo olvidé mis datos. Quizás ahora recupere su cuenta de usuario, ingrese. Eh, su correo electrónico. Bueno, ponele que pongo entonces el correo electrónico, continuar y ahora me tendrá que decir en ahora el correo electrónico. A tu correo electrónico o a spam los datos en los que vos tengas que. para volver a inscribirte. Una sí, opción aquí, posible, sí. por lo que dijo Ivonne, por favor, estamos sí. haciéndolo todos juntos, es que cierren, el, salgan del programa, vuelvan a entrar e ingresen los datos nuevos. Yes, sí. pero malas noticias, porque cuando puse la contraseña que me dieron, me dice que no, que no es correcto los datos. Fíjate bien, contraseña. Ivón, fíjate bien, por favor, si por casualidad no tenés bloqueado mayúsculas o los números. No, lo que hice fue copiar la que ellos me dieron. La copié y la pegué ahí, porque es la que me dieron provisoria. Bueno, vas a tener... Eh, Voy a cuando, empezar de nuevo. Dale. No bueno, copies, carga la voz a los números. Cuando vos Sí, copias, esa, es la, esa puede ser. Bueno, sí. puede ser, veamos. Y que otra cosa que te sugieren es que, que te fijes que no haya un espacio anterior o posterior. Claro. Avanzamos un poquitito, tengan un poquito de paciencia... Este, así seguimos, sí. eh, Así seguimos y quienes tengan dudas, quédense tranquilos que no nos vamos a ir de este espacio sin contestar todo, para que, para, que quedan, para que queden tranquilos. Entonces, una vez que ustedes tengan la cuenta creada, van a entrar a docentes y van a tener esta pantalla. Fíjense si alguno puede hacerlo. Yo no estoy entrando, estoy entrando. A mí me mandaron la cosa. ¿Tú sabes que no he la pantalla en el celular? Y ahí bueno, eso no, no te puedo solucionar. <coughs> ay, ay, ay, ay, ay, ay. Una vez que ustedes entren a su cuenta en el espacio docentes, aprietan currículum docente. Para quienes preguntaron recién que no habían vinculado CBR, vayan a Configuración y les va a preguntar ahí, origen de mi currículum, fíjense, Coneau o CBR, clique en CBR, Aceptar. Ay, me, perdón, Currículum Docente, completo y actualice su currículum docente desde la web. Sí. Pero las vinculaciones que les realizan las instituciones. Sí. ¿Ahí entro? A ver. O sea, ya me dio la contraseña ya pude ingresar. Perfecto. Y está. Ah, está a ahí me sale, currículum docente. Currículum docente. Sí. Ay, ya, ahí. Yo estoy. Ingreso ahí. Tengo sí. decir, bienvenido y el nombre de ustedes, y entran a esta página. ¿Cómo vinculo a CBR y yo...? Este, les quiero decir esto, ya vuelvo, pero lo le... siguiente. Ahí ingrese en la página Perfecto. Para nosotros, la población con que ustedes creen esta ficha, no para jugarlo... Se, entre... Se entrecorta, Susana. ¿Cómo? Se corta, Se tu voz, Susana. Ay, Repetido, qué pena sería. por favor. Espero Repetido. que mejore. Eh, si no, ya apago a, a algunas cámaras. Una, eh, ¿Me escuchan ahora? Sí. sí. Quiero decirles esto. Ustedes con la ficha Coneau Global, para nosotros ya nos es posible vincularlos y vincularlos a sus cátedras. Con sus datos originales. Obviamente, es, más, es muy importante para nosotros que ustedes digamos, como para mostrar el cuerpo académico, siempre es mejor que ustedes tengan sus currículum docentes actualizados. Porque nosotros ahora los podemos vincular y ya nos va a salir como que este, Néstor D4 está vinculado a la cátedra de ginecología. Pero sin su currículum completo. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso, el otro caso ah, es... es Vincular, vincular el CBR, o sea, perdón, vincular CIGEA a este CBR, para lo cual automáticamente se puede ver desde esta página todo el currículum. ¿Se entiende lo que vamos a hacer ahora? Sí. ¿Sí? O sea, la vinculación ya es posible con esta ficha creada, pero pueden estar sin sus datos, o sea, no, no nos va a salir la riqueza de los antecedentes de cada uno. Entonces, esa es la importancia de trasladar CBR a esta página. Queremos decirle, porque sabemos que es un, es un gesto y necesita este, un tiempito, eh, pero bueno, esa es la importancia. La forma en que se refleje para la acreditación es que se vea el CBR de ustedes. El CBR, fíjense, vuelvo a decir, a ver si, si ven, una vez que a ustedes les da la bienvenida, por favor, cliquen en configuración, estoy repitiendo, origen de mi currículum, CBR, aceptar. Estamos hasta acá. Susana, para que te, te interrumpa un minuto, porque ahí hay, hay varias personas que están diciendo que ellos cuando le cliquean, cliquean CBR no les aparece. Lo que pasa es que el CBR... Sí. Eh, lo tienen que haber, por, la, por lo general, tienen, eh, tienen CIGEVA. No, y por el... eso. Ahora vamos ah. a crear una cuenta en CBA. Para que les aparezca CBA hay que crear la cuenta. Es, exactamente, ¿Sí? que hay que trasladarlo al CBA. Sí, exactamente. Vamos Pero a ir. Primero eh... hay que hacer el, el CIGEVA con ICET, sino tampoco no, no, podemos... No, tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos por paso, por favor. Entonces, primer paso, crear cuenta eh, eh, con Neo Global lo vamos a dar por hecho y nos quedamos con quienes tengan dificultad en un ratito. Próximo paso. Abran. Doctora, CBR. ¿el CBR es el CIGEBA? No. no. No. No. Busquen CBR, así, go to CBR, así les tiene que figurar. CBR es el Currículum Vital Argentino, o sea, es lo que sería SIGEVA, pero a nivel del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Está contestado? Y otra puedo, página. ¿Puedo hablar un, un segundito, Susana? Sí, David, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Igual. Eh, nosotros cargamos los datos en SIGEVA UNC. Sí, vamos. Eh, está también SIGEVA eh, CONICET y está CBAR. Sí. Son tres cosas. Las Exacto. tres tienen el mismo formato y tienen los mismos datos. Sí. Para llegar a CBR hay que pasar de Sigeva UNC, que es lo que cargamos nosotros siempre, pasarlo primero a Sigeva con ISET y después de Sigeva con ISET pasarlo a CBR. ¿Es así? Así es exacto okay. y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Perfecto. Pero... Yo iba a empezar por esa migración, David, pero para que se queden tranquilos por la ansiedad que estamos generando, eh, quiero que generen los que no tienen usuario en CBR, para que después lo vean reflejado sí. en su ficha Coneo Global, ¿sí? Susana, ahí en Coneo Global a mí también sale ir a CBR y ver usuario Coneo? Bueno, por eso. Espero. Perfecto. Vos cliqueas, pero ¿a dónde te sale eso, Roberto? En Coneo Global, donde me dice, bienvenido Roberto Micael y mi currículum. Bien, por eso. En configuración chat, te... no. Pero ahí te falta una cosita, mira. Vos cuando estás ahí, iba... a ver, si clicas... Eh, no, hay... no entré todavía. Ah, ahí tengo que entrar, bueno. Bueno, pero vamos a hacer... Si ustedes tienen cuenta CBR, pueden hacer este ejercicio. La cuenta CBR no es la de Guaraní. Entran, no es la de Guaraní. ¿cómo? No, no es la de Sigeva. No, volvemos. Esperen un segundo. Sigeva todavía no hemos hablado de Sigeva. Ok. Esperen un poquitito y les prometo que vamos a llegar a Sigeva. <risa> ok. Yo estoy ahí en la página esta Perfecto. Fíjate, si vos pones ir a CBR, si te lleva a esta página. Tal cual. Entonces, es muy probable que vos tengas CBA, Roberto. Mm -hmm. Entonces, acordate lo que dijimos antes, fíjate, anda configuración y donde dice origen de mi currículum, cliquear a CBA, aceptar. Los que tienen CBR. Les debe permitir ingresar sí. a CBR desde ahí. Ahí puse CBR, pongo CBR, y ahí me sale que tengo que poner nuevamente el usuario Bien. y contraseña. Para quienes no tienen esa opción y tienen, ya te dijo Sil, o querés ahora Silvina, dime. Como quiera, Susi, yo lo que necesito puntualmente es consultar. Eh, respecto a, yo se, puedo, puedo, articulado, la ficha con, y me han ido vinculando. La pregunta mía puntual es, cuando yo voy agregando cosas, o sea, certificados que van llegando, yo tengo que agregarlo en CIGEBA si o en C, hacer toda la articulación, o vas a hacerlo en C? eso nomás. Bueno, donde vos quieras. Vos las mismas cosas las tenés que cargar. Si querés cargarlas en CBR, las cargas claro. en CBR, pero no se te va a ver reflejado en CIGEVA UNC. Te conviene hacer o sea, todos que... los pasos así, pero puedes pero podés ir cargando... hacer en CBR, migrarlas con CONICET y con a, a UNC. Perfecto. eso, si me espera porque debe haber gente que todavía no está en eso. No, no, yo porque, como veo, que viste, la pregunta puntual mía era esa, por yo digo, bueno, yo pregunto y después siguen consulta hasta que tanto hasta tanto puedan vincularse todo o hacer todo. Gracias, Susi. Perfecto. Para quienes no pueden entrar a CBA, Daniela, ya te conté, espectacular que tengan las tres páginas abiertas, eso es lo que vamos a hacer quienes ingresaron acá y van a inicio y les aparece CBR y pueden entrar a CBR, ya deben tener una cuenta en CBR. Deberían conocer su usuario y contraseña. Vamos a estar en lo mismo. Si lo tienen anotado, ingresan. Si no, tienen que poner que olvidaron sus datos. Hay una opción que sale ahí. Donde dice, eh, soy un usuario nuevo. Perfecto, por eso. Y, te y si que no, para todo. esa, usuario nuevo, yo lo, como lo tengo, se ve que no me da esa opción. Pero si no, y quieren ser uno, no, nunca han entrado o han hecho CBR, les pido, por favor, que pongan en Google CBR, o sea, CBR, <risas> UNC, les va a salir esta dirección y cliquean en Go to CBR, ven que les aparece la misma pantalla. Yo voy a entrar en la mía para mostrarles lo que acaba de decir David. Fíjense que es muy parecido al CIGEVA, el formato, como él dice, es exactamente igual. sí. Bien. Pero este es el esta es la plataforma que ve Coneo Global. Si los datos de ustedes no llegan acá, no se ve en la plataforma de Coneo Global. ¿Está claro esto? Uh -huh. Contesto al revés lo que me preguntaba Silvina. Si ustedes no tuvieran Cigeva y quieren cargar los datos en CBR lo cargan acá directamente. O sea, lo mismo que ustedes hicieron en SIGEVA, cargan uno por uno los datos en este formato que se carga igual que SIGEVA. Pero como nosotros tenemos en general ya cargado SIGEVA UNC, para no volverlo a cargar, hay un formato que es de migración de datos, que es lo que les proponemos hacer a continuación. ¿El CIGEVA eh, con ICET es obligatorio, Susi? Sí, ¿sabes por qué, Susana? Porque te voy a mostrar una cosa, fíjate. Sí, lo tengo hecho, pero a lo mejor eh, sería no, interesante. No, te cuento por porque, porque, porque, porque el, C, el C, eh, CIGEVA UNC no es una opción de compartir. Sí, sí, sí. Fíjate, si compartimos, eh, cuando vayamos a compartir... Eh, CBR solo permite de CONICET para nosotros. Sí, yo ya lo tengo hecho, simplemente me faltaba perfecto. el tema de que ya me lo, lo explicaste y ya lo resolví también. O sea, en realidad eh, sería muy fácil desde, desde el CIGEVA ONS pasar a CBR y listo, pero hay una un como, como CIGEVA es de CONICET, eh, en realidad hay que hacer ese paso intermedio de UNC a CONICET, de CONICET a CBR La migración es exactamente la misma, como decía David, a las dos plataformas, solo que hay que hacerla dos veces. Sí, Lucas, ¿cómo te va? Hola, buenos días, me presento, Yo soy profesor, asistente en la Cátedra de San Roque. Eh, estoy tratando de seguir toda la charla, pero lamentablemente justo estoy haciendo consulta. Yo quería... Saber puntualmente para no perder el hilo, porque yo tengo todo completado el CIGEBAUNC, todos los cursos, todo mi todo currículo sí, está en CIGEBAUNC. La idea es trasladar de CIGEBAUNC a CIGBA, y de ahí a CIBAR, y de ahí a un Global. No, bueno, más o menos. Desde, ahora te muestro: de CIGEBAUNC a CIGEBA Bien. de CIGEBA CONIZET a CBAR. Perfecto. Y vos vinculas CBA ahí en tu ficha de Coneo, se ve en, en Coneau Global directamente. Ah, ¿sí? O sea que no hay que migrar de CIBAR a Coneau Global. Hay que tener no, no, en, las cuatro en CBA, cuentas. Bien, hay que tener las cuatro claro. cuentas y hay que migrar desde Cigeva, CIGEVA, Conicet, CIBAR, y ya en Coneau Global te aparece todo. Exactamente. Pero ah, tenés bueno. que vincular, aprovecho para decirte esto. Sí. Acordate esto: cuando estés en tu página de Coneo Global. Sí. Acordate ir, configuración, origen de mi currículum, CBA. Sí, a mí me mandaron el otro día un mail desde la UNC para vincularme con el Global. Lo que pasa acepten, es que. Acepten, acepten, claro, por lo favor. Es que ahí me pusieron como cargo jefe de trabajos prácticos, y yo soy profesor asistente y por momentos cumplo funciones de adjunto. Entonces no conteste nada porque quería ver si me tenían que modificar y en vez de ponerme jefe de trabajo práctico, profesor asistente. Pero una vez que me corrijan eso, ya lo vinculo y ya me quedaría listo. ¿Me, me permitís? ¿La sí. Sí. sí Laura, sí. Doctor, en realidad lo que pasa es que cuando uno vincula, yo y Pau estamos vinculando, eh, y ya hemos Bien. visto que hay varias personas que no, nos han, nos, han, no nos, han, nos han desaprobado la vinculación justamente por este tema. Lo que pasa es que cuando... El, Coniau directamente da un abanico de posibilidades y los cargos que tiene Coniau no son con la misma denominación que tenemos nosotros. Entonces para por Bien. ejemplo para Coniau un, un asistente es un jefe de trabajos prácticos. Ah, perfecto. Se entiende. Por eso le hemos hecho le hemos hecho como esa similitud. Por, por ejemplo el cargo del de, profesor titular sí, el asociado también, el adjunto también, pero para ellos el asociado es un jefe de trabajos prácticos. ¿Se entiende? Perfecto. Y la carga horaria, digamos, si es dedicación simple, semi-exclusiva o dedicación exclusiva, tampoco nos da la opción, la opción. Ustedes lo van a ver reflejado en la carga horaria que nosotros les pongamos. A los que son de dedicación exclusiva les hemos puesto 40 y los hemos distribuido entre investigación, extensión, tutorías, trabajos prácticos. Bien. El total les tiene que dar 40 a los de exclusiva. A los de la semi-exclusiva les tiene que dar 20 el total, distribuida en distintas, eh, digamos, distintas funciones. Y a los simples les va a dar solamente 10, 10 horas de cargo en docencia. Perfecto. ¿Bien? Una vez que aceptamos la vinculación de Coneo Global, porque ahora con lo que voy a decir la voy a aceptar porque Por me favor. parece que no es Una vez que vinculo, apruebo la vinculación... ¿Ya tengo la cuenta creada o tengo que crear y hacer todo No, todo no, eso? no, Desde el momento que no, nosotros no. le mandamos la vinculación, eso lo estamos haciendo nosotros con Paola sí. desde, desde la facultad, es porque nosotros a ustedes los hemos encontrado. Entonces ustedes claro. ya tienen la cuenta a los creada. A que les llegue la vinculación es que tienen, por algún formato, tienen ficha con e a, a los docentes eso, profesionales que no los hemos encontrado, les hemos mandado los titulares uh -huh. de las cátedras, Informándole que tal docente al momento todavía no ha creado su cuenta con el global. Exacto. O sea que a los que no se les ha notificado es porque tienen las cuentas creadas y las fichas con el global correctas y las vinculaciones se están haciendo. Bien. Uh -huh. Bárbara, excelente, muchísimas gracias. Eh, por eso, gracias. dos, perdonen, pero vuelvo a incidir ah. en, en algún tema por si. Y ya les doy la palabra a Emilce y Paola. Eh, dos instancias. Si ustedes tienen ficha Coneau Global, para nosotros es posible vincularlos a las cátedras y que figuren en, en cuerpo docente. Punto uno, para Coneau y para cargar los datos, bastaría, con eso nos basta. Tener sus currículum al día tiene un significado de valor, como entenderán, eh, porque si no, solamente están sus datos este, de filiación y nada más. ¿No es cierto? ¿Currículo en día en dónde, eh, Susana? ¿Cómo? Que tengamos currículo en del día en dónde. En CEAR. Claro. Ah, no puedo hablar todavía, me dice que el usuario es incorrecto, así que estoy ahí trabajando. <risa> bueno, ¿sí? ahí, mandalo, claro. Espérenme un segundito, tengo ¿Alguna Paola? Pregunta? Paola, eh, Paola y Sandro ya en te... la voz. Paola. Hola, sí. Al, eh, Buenos días a todos. Disculpen, yo quiero preguntar esto por las dudas de este metiendo la parte. Yo ya o sea, tengo todos o sea, todo los currículums asociados, o ya tengo todo actualizado. Mi problema es que eh, cuando voy a configuración, eh, eh, cuando voy a configuración me pasa un cartel, algo está, está, está, está haciendo... En eh, configuración me sale un cartel. Eh, cuando pongo aceptar ahí, ya te digo exactamente lo que dice el cartel. Cuando, cuando pongo... Eh, perdón acercar ahí me di pongo CBA origen de mi currículum Cebar me dice no se encontró no se encontró un currículum en CBA que coincida con su dirección de correo ah bueno porque puede puede ser que vos hayas creado un CBA con otro correo ay no sé porque lo hice hace mucho tiempo atrás <risa> sé cómo entrar a cada pero una de las la cuentas pero bueno claro eh, es muy probable que tengas eso. Lo más fácil, Paola, es que mandes un, un mail a coniau.info.gob.ar y que ellos te unifiquen las, los correos. Listo, Pero Pero si no es que, no Entonces, entonces ¿a quién tengo que mandar el mail, perdón? Eh, ¿Lauri Sebastián Chayle, ¿puede...? Eh, si cierren el micrófono, sí. le... por favor se escuchan sí, perros, con... niños. Cierren el micrófono. ¿Qué dirección de sí. correo electrónico es? Eh? Claro, cuando ustedes claro. si ustedes pueden entrar al, al CBR o pueden entrar y a una coña global tienen la opción de cambiar también ahí. Cambien el correo y hagan los eh, pongan los pongan los mismos correos. Ah, Ok. Voy a intentarlo, y probar, si no, va claro, eso, Paola, y Claro, si no, en el de CBR, sí. pon el mismo de con... fíjate cuál tenés puesto asociado a un Global, y cambiarlo en el CBR. Bárbara. Gracias. Sandro. Hola, hola, sí, era lo mismo, a mí me pasa, yo no recuerdo haber abierto antes, recién me adelanté un poco para ver si podía llenar, se ve que ¿Será eso que me aparece lo mismo, el mismo cartel que no coincide con el apellido? de Yo no recuerdo tener, se ve anterior, digamos, pero me aparece ese cartel con sí, el Incluso para la ficha CONEAU, que muchas veces algunos no saben que la tienen, recuerden muchos, este, por ejemplo, para la, las acreditaciones de carrera de posgrado, eh, seguramente han sido vinculados a CONEAU. Entonces es muy probable que alguno no se acuerda tenerla y sí si la tiene, porque recuerden que esto se vincula al Quill, ¿no? Eh, ¿Y qué hago entonces? Me, me escuchaba que le decías que había que mandar un mail a dónde? Es, eh, fíjate ahí, o el centro de ayuda, pero hay. Eh, es que yo hace poco mandé uno. Me acuerdo si es info o. Espérame. Y después llenando esta eh, ficha CBR, porque entré y quiero llenar, el usuario tengo duda, ¿qué usuario pongo? ¿El usuario que me mandó eh, Coneo Global? No, sí, Somos claro. Aquí. El no, usuario no. que te mandó Coneau Global, y si te mando contraseña, si no, o, olvide contraseña para no, que no, te la, manden. La, no, la contraseña, bueno, la, ahí me va a mandar. Eh, en el, el CBA, el, el, el, el, el usuario... Tengo es, dudas para que anoten, sí. el, el, a ver si lo anoto en el chat, el mail es global.coneau.com.ar En el CBA, el usuario, no lo sé... No lo puedo poner y cuando pongo olvide la contraseña, me permite generar la contraseña de vuelta, pero no el usuario. Y no me deja entrar si no tengo el usuario. Pero ¿Es que el usuario es el mismo? Lo trato de hacer con el mismo y no me deja entrar. Sí, no sé qué problema hay. Fíjense, por favor, lo que decíamos antes de no copiarlo, volverlo a escribir, que no tenga mayúsculas bloqueadas no. o, o números bloqueados. Yo tené todos los datos del CBR, todos los datos como si fuera Sigeva, que se hacía antes, Bien. y me figura, ahí, me figura arriba en rojo, usuario ya registrado. Quiero entrar con el Bien. usuario ya registrado en, en usuario del CBR, y me dice que no corresponde. No entiendo. Sí, habría que ver puntualmente si, si coinciden tus datos, debe ser, es probable que tenés Tenés que tener, eh, vos cuando pones ir a CBR. Sí, fíjate. Entro ahí. Ahí pongo mi R Micaeli, que es mi usuario. Sí. Pongo la contraseña que generé después que me dieron la otra para cambiarla. Sí. Y no, me dice que no. Y bueno, entonces pones, este, si es uno, o en esto, olvidé mis datos o eh, se si olvidó su contraseña. ¿No será el usuario de Coneo Global el que está poniendo? Tengan en cuenta que cada usuario es distinto en cada plataforma. <coughs> Acordate, Roberto, o sea, a sí, ver, sí. una Disculpe. cosita. Bien, bien, bien. Las tres, son, en realidad son cuatro plataformas. Coneo Global es una, sí. CBR es otra, y las dos IGEVA. Ustedes pueden, de alguna manera, unificar sus datos, pero Cuestión de ustedes para tenerlos o tener registrados los datos en cada una. El usuario no es el mismo de Coneau Global que de CBR. Bien. ¿Estamos? Habría Bien. que buscar, eh, Roberto, si sí, tenés los datos de CBR. Emil, sé que hace rato que tenés. Eh, que... Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Este... Eh, sí, yo estoy con, escuchando a todos, por eso no, no hablaba, porque está, estoy con el, más o menos el mismo inconveniente. Entro a CBR y mi usuario, le pongo el usuario que yo tenía antes y, y me dice que es incorrecto. Este, para, y entonces no puedo ingresar al CBR. ¿Y, ¿Y está segura que es ese... <risa> ¿Cuándo fue la última vez que entraste? Eh, eh, acordate que es usuario de CBR, no es el mismo de Conea. Sí, sí, sí, está, está claro eso. Este, lo que pasa es que lo tengo anotado en el cuadernito y, y de ahí no lo toqué más. Y, como, y bueno, entonces el mandé yo a, al mail ese que vos mandaste, mandé ya hace un tiempito y volví a mandar como dos, tres veces y no me contestan. Para saber cuál es mi usuario. Y no te lo deja. No, no te lo deja recuperar al usuario, te pide cuando vos poner los datos, que ponga de nuevo el usuario para recuperar la contraseña y no informa si sí, no es el usuario. Es, eso es lo que me pasa, entonces, por eso no puedo seguir con el proceso. Entonces, bueno, fíjense que abajo hay, una, hay un mail, fíjate, que es consulta. Y ahí lo mandé. ¿no? CBA. Y lo mandé, ya, es la segunda vez que lo mando y no me han contestado nunca. No, no, yo no, la mandé no, hace un tiempo y no me, sí, porque lo traté de hacer y no, después de renegar varias horas, y ahora lo volví a mandar y siguen sin contestarme. No no, bueno. no, contesta. no, no, no contestan, no, no. Y que... llamar por teléfono, ahí por lo que estoy viendo, hay un teléfono y un interno. Ah, eso también puedo probar. Claro, como, esa es la opción. opción. Eh, avanzo un poquitito y nos quedamos con los que los están que trabajando meses. en esto. Recuerden entonces, en CBR tienen esta opción que es muy parecida a CIGEVA, y vamos a hacer lo que Daniela tenía hecho y lo que nos dijo David. Los invito a que abran los las tres plataformas. Eva, UNC. ¿Dónde está sí, Eva, ¿UNC? ¿En este están, estamos familiarizados o no? CIGEVA UNC, acceso con el usuario y contraseña de CIGEVA UNC, ingresar. Usuario de banco de datos, en esto voy un poquito más rápido porque todos estamos más familiarizados con él Estamos acá. Ustedes deberían, por desempeño docente o memoria anual, tener sus datos actualizados en esta plataforma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se comparten los datos para que lleguen a CBR y ya finalizamos la tarea. ¿Estamos acá? Sí. Sí. sí. sí. En caso a mí, perdón. Entonces, disculpen que se si me cerro. Una vez que estamos acá, van a ir al final de la plataforma. Y ponen compartir formularios. Seleccionar con ISET. No se está viendo eso, ¿eh? ¿No? Ah, no, espere, está me fija estás... la página en CBR. Sí, porque vos sabes que debo, se me cerró. Voy a dejar de presentar y voy a volver. ¿Ahí sí? Sí, doctor. No. Sí. Entonces, estamos en Sigeva eh, eh, UNC, voy al final de la página, compartir formularios, seleccionar con ICET. Acá, ustedes, si no importa la contraseña, si se olvidaron y demás, porque ustedes la pueden poner cada vez que quieran compartir. ¿Sí? Ponemos una contraseña. Se repite. Y ponen compartir. Ay, oh, Dios. ¿A dónde había que entrar en Cigeva? Perdón. Me fui al diablo. Cigevaunc. Sí, yo entré, yo entré a mí a mi Cigeva. Perfecto. Entonces, ¿vas al final? Compartir formularios. Eh, no, pero miembro de comisión, usuario de banco de datos, ¿dónde entró? Eh, eh, usuario banco de datos. Ahí está, sí. ¿Estamos? Listo. Al final, sí. compartir formularios. Sí. Institución, contraseña. Por eso. Ahí pones institución, clique ahí, con ICE. Perfecto. Y contraseña. Podés sí. ponerla, que recuerdes, o poner una nueva y repetirla. Eso lo pueden hacer perfectamente. No la decís, No, una para compartir. Si querés, podés usar la misma. Así no te olvidás. Sí, sí, sí va a ser mejor. Entonces, pones una contraseña que sea la misma, por ejemplo. Ahí puse compartir. Perfecto. Y compartir. Perfecto. Eso habilita... Eso habilita al sistema a que de tus datos de Sigeva pasen a CONICET. Okay. Entonces ahora abran en una página nueva, en una ventana nueva, Sigeva CONICET. Ya no tengo más barra de tareas. <risa> bueno, era lo que proponía Daniela, creo, inicialmente, que es tener... Que es lo que vamos a hacer, tener las tres abiertas ahora. Ahí tengo Sigeva con ICET. Perfecto, en Sigeva con ICET, que es esta la dirección que ustedes están viendo. Entran en Intranet. Usa. También es un usuario de banco de datos. ¿En intranet tenemos que entrar? Bueno, en la dirección que te. Que a mí me lleva a intranet. No sé dónde te lleva a vos. ¿tú? Sí, no, tengo intranet, sí, ahí está, perfecto. Perfecto. A través oh. de usuario. Oh. <risa> Ah, sí, por eso, son tres plataformas. Bien. ¿Se pueden repetir los usuarios? Tiene que ser uno para cada página, ¿no? O sea, eh, si después eh, resulta el mismo, sí, o la misma contraseña. eso. Bien. Por eso los datos tienen que ser eh, guardados y registrados. ¿Estamos en Cigeva CONICET? ¿Están ahí? Y esto sí, esto lo va a tener que hacer cada uno. No soy yo la que, la que hace este formato. Los datos personales, tanto en CONICET como en, en CBR, tienen que ser cargados a mano, digamos. No pueden ser importados. De, ¿Sí? Pero después, en cada uno de los ítems, fíjense, acá dice formación, dice importar. ¿Me, ¿me siguen? Sí, sí, sí. En importar, ustedes van a poner en cada ítem, seleccionar, fíjense, cuál es la fuente nuestra, UNC, y la contraseña que pusieron antes, ¿sí? Importar, y automáticamente les van a cargar en Sigeva con ISET los datos que ustedes pusieron en Cigeva UNC. Pero esto lo tienen que hacer... Susana, discúlpame que te interrumpa. Sí, señor, cómo no. En una, en que... una sola opción hay que poner importar o hay que poner en Todas. cada una, eso claro. En cada una, Lucas. Bien. Eso es lo que estoy por decir. Perfecto. En cada ítem tienen que ir a importar y a hacer lo mismo. Seleccionar o sea. UNC... Y poner la contraseña y poner importar. Bien. Información, en formación En cargos, ambición, en todo. De... Todo donde dice <risa> importar. Ahí, por ejemplo, que pones varios importar, tenés que importar todo. Exacto. Para que te quede igual, Desafortunadamente la es ítem y... por ítem. No es que un importar les le llena todo. Perdón, Bien. Susana. Y esa, y esa contraseña es la misma que pusiste anteriormente. En, en UNC. De... Ah, en UNC, perdón perfecto Perdón, Susana, una preguntita. Por ejemplo, yo te he recién que cuando uno está cargando, si tenés que cargar si tenés que se algo en el... no, a... no, no, investigación, solamente el ítem de investigación. Sí, como quieras. Claro. Claro, claro, claro como quieras. Si vos querés, ¿sabés que solo actualizaste eso? Eh, importa solo ese ítem. Si querés estar segura... Eh, eh, si querés estar segura, eh, importás todo, pero sí, sí, lo claro, nuevo pero... es importar solo el ítem que, perfecto, muy, muy buena Claro, una vez, yo me refería una vez que vos ya hiciste todo y ya sí, tenés sí, sí. todo, solamente lo que vas actualizando es lo que importa. Exacto, o sea, lo este que actualizaste y... importa, claro. Exacto. Eh, me preguntan si va a estar subida la grabación, sí, ya le vamos a preguntar a Meche a dónde, pero está siendo grabado, así que el taller va a poder ser visto. Consulta, ¿en qué aplicación se importaría información? ¿En cuál de las tres? Para, para importar la información son dos pasos. Vuelvo a decir, nosotros en general cargamos nuestros datos en CIGEVA UNC, partimos de la base de que nuestro currículum actualizado es ese. ¿Sí, Agos? Sí, sí. En ese primero, recuerden, fuimos a compartir formularios y pusimos compartir con con ICET y la contraseña, ¿sí? Y compartir. Esto es el permiso que le damos a Sigeva UNC para que lleve los datos a Sigeva con ISET. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Entonces, en Sigeva con ISET voy a importar los datos que tengo en el Sigeva UNC. Bien, perfecto. Si todo fue bien hecho, las primeras páginas, la página principal de ambos Sigeva debería ser igual. Tengan sí. esa precaución para ver si acá tengo con datos, con datos, con datos, tengo tantas publicaciones, tantos Tiene que datos... Tiene y... la misma ficha en los dos lugares. Esta ficha debería ser igual a esta. Espérame. Las dos principales deberían ser iguales. ¿Se entiende? Perfecto. La, lo, lo que decía la, la docente recién, creo que era la doctora Truquia... Eh, una vez que hagamos esto, que ya lo tengamos listo, ya SIGEVA UNC con ICET, de ahí a CIBAR y aparezca en Coneo Global. Al año que viene, cuando tenemos que presentar nuevamente el SIGEVA UNC, que tenemos que completar todo lo que hemos hecho durante este año, vamos a tener que volver a pasar todos los cursos de actualización de UNC a SIGEVA con ICET y de SIGEVA con ICET a CIBAR. Claro, pero todos eso, vos hacer. cargas, vos actualizas uno solo. Bien. Y los otros los importás. Los importás, perfecto. Es un poquito molesto hacerlo ítem por ítem, pero te lo hace el sistema, no tenés que volver a cargar cada cosa. Perfecto. Susana, a veces lo que pasa es que en la importación de datos los duplica, sí. y uno tiene que tener abiertas las dos cosas, y por ejemplo, si vos, si vos vas a pasar de Conicet de con a CBR, te va a pasar dos o tres veces el mismo curso que hiciste, claro. por ejemplo. Entonces ahí tienes que controlar que no esté repetido e ir borrándolos. Sí. Y claro. otra cosa te... que, puede, que puede pasar, sí. que cuando todo el mundo está trabajando al mismo tiempo, te diga que no, que no lo puede hacer, y no es que lo estés haciendo mal. Es que está, se satura el sistema, y lo mejor para cargarlo es a la mañana bien temprano, o si no, a la noche tarde, desde las 11 de la noche, eso se hace rapidísimo. Excelente, David, qué buen aporte. Contesto algo que me preguntan, si puedo, ¿qué institución? Vuelvo, si estoy en UNC, la institución con la que voy a compartir, y fíjense que es la única que les permite, es con ICER. La única que les permite... Eh, para importar es este, desde CONICET. Cuando ustedes quieren importar cualquier cosa, les va a preguntar cuál es la institución. Como vuelvo a decir, CONICET es el dueño del programa, van a ver que hay mucha opción. Ustedes marcan UNC. Y ponen la contraseña que eligieron en el CIGEBA UNC. Y ahora Eso hacemos lo mismo ahora, para ¿cómo, CBR. ¿Cómo hacemos para pasar de Cigeva con ICET a Sibear? Eso es lo único que quiero ya. ya te lo muestro. Espérate que se me había ido esto que era CBR. Entonces, en Cigeva principal, hacemos lo mismo que hicimos en UNC. Compartir formularios. Y acá sí ponen institución, CBR y la contraseña. Esa es la contraseña de, UNC, de Cigeva Unc, que es la misma que venimos usando. A ver, acá la podés poner nueva si querés. Lo ah, más vale. fácil es que pongas la misma, así no Para te equivocas Perfecto. En este le dan el permiso a Cigeva con Inset que acaban de actualizar... Para que pase sus datos a CBR. ¿Estamos? Perfecto. Y entonces, en CBR hacen los. mismo. Sí. Nosotros estamos acá completando y en el CIGEO de Coinset, como que no se nos pasó la información eh, de los datos privados. Deben decir la parte académica sí, pero los datos personales no. No, porque acabo de contar. Los datos personales se cargan manualmente. Bien, en los genial. tres formatos. Y después, son poquitos. porque compartimos con Hasta que no cargues, una cosa, Agustina, una cosa importante que dijiste, hasta que no carguen los datos personales, no les va a permitir la migración. Qué bueno que me hiciste acordar eso. Bien, hasta que ustedes no completen esto, que fíjense que es muy poquito. Una vez que completen los datos personales, les va a permitir la migración. La migración, podés repetir oh, sí, eh, qué sí. que. ¿Cómo no? Bueno, datos personales, identificación, eh, dirección laboral y experticia. Una vez que ustedes completen esto, eh, les permite la migración. Voy de nuevo. Desde SIGEVA van a compartir formularios. Compartir formularios, institución, CBR, las contraseñas y compartir. ¿Estamos a vos? Sí, genial, ahí entendimos. Ahí entramos. Gracias. Al CBR y hacemos exactamente lo mismo. Importar, lo mismo. Y también, Lucas, ítem por ítem. Y acá solo me permite con iSet, así que no hay problema, insisto. Perfecto. Con iSet contraseña importo. Una última cosita. Era... Una, perdón. cosita. Ah, una vez que sí. está todo ya cargado en Sigeva sí. con iSet y Sigeva sí. eh, perdón, en Sigeva con iSet y en Cibar, cuando ya tenemos la vinculación en Coneado Global hicimos eso que anteriormente habías dicho Aula Oval en Coneado Global del currículo en Cibar, ya en conea Global aparece todo. Sí, señor. Ahí ya terminaríamos. Y ahí ya estamos con todo. Excelente. Perdón, Entonces, una, una sí. cosa. Yo me quedé con el Coneado Global, cambié cinco veces la contraseña y no puedo entrar. Pero lo que hice ahora es abrir el Cibar. Eh, me registré, lo pude hacer pero me salen este no me salen las pan, las eh, pestañitas otras más que de datos personales no me sale formación porque hasta que no completes los datos ah, personales no te van a aparecer las otras no te van a aparecer las otras ah, cuando bueno. completes datos personales Perfecto. los tres ítems te van a aparecer las otras bueno, y recién ahí después voy a migrarlo, sí, etcétera. Ahí importas, y recuerden sí. que esta página principal debería ser igual claro, que sí, a las otras dos. Ahí sí. tendrían la tranquilidad de que está todo migrado. Bien, ¿y qué hago con el...? Con Una global cosa, global perdóname, Ivonne, no. sí, para, perdón. para completar esto. Tengan en cuenta lo que dijo David recién, que es importante. Si le aparecen más datos en uno, es que seguramente se han duplicado. <coughs> okay. y bon, perdóname. No, pero ¿y qué hago con el Coneo Global? Que no pude, no puedo, no hay modo de ingresar, ya cambié cinco veces la. Bueno, eh, mandado un mail a global coneo.gov.ar. A ver me qué explico. te dicen y cualquier cosa te comunicas con nosotros con mucho gusto. Perfecto, gracias. Yo después del de séptimo intento del, cone, del Coneo Global lo pude hacer. Recién ahí me mandaron el, la, la contraseña. Bueno, tío, sí, a mí me mandaban la contraseña. Trabajando, multipliquen que estamos trabajando nosotros y seguramente en el resto, o sea, pueden tener seguramente una, una sobrecarga... Por eso mismo David hizo el comentario de que todo esto habría que hacerlo a la mañana bien temprano o a la noche para no claro. tener este problema, porque seguramente está todo sobrecargado. Una última cosita, una vez que ya pasamos todo y tenemos Coneau Global ya vinculado con Cibar, en Coneau Global no hay que hacer nada, ya quedó todo registrado. Ya quedó todo registrado. No hay que completar registrado. datos personales, nada. Directamente tener nada. la cuenta y vincular con Cibar. Perfecto. Así es. Susana, esto que está grabando... Recuerden, perdón, Lucas, un detalle importante, ya, ya doy la palabra. Recuerden en la parte configuración que se vea mi currículum y tildar CBR para que esté vinculado a lo que vos migraste. Perfecto. Esto que está grabado, sacó? ¿dónde queda subido? Ahora le preguntamos a Mechi enseguida Porque para que en Me parece que, como dice acá el compañero, vamos a tener que repetirlo en un horario que no haya tanta saturación. Tranquilito, ponemos nosotros ahí grabación quedamos, y hacemos sí. los pasos de vuelta. Perfecto, nosotros quedamos a disposición. Les voy a mostrar acá eh, la, el mail de la secretaria, que ustedes todos lo tienen, pero por las dudas. Eh, edu. Ar, o si quieren mi teléfono, que es 155-080-017, con gusto. Susana Moreno, ¿tenías una pregunta más? Sí. Eh, cuando hice lo que vos recomendaste de ir a configuración y ya me salió ir a CBR, fui a CBR y ahí en CBR tengo que hacer algún, eh, alguna eh, vinculación para que pase a Coneau o pasa por sí solo. Pasa por sí solo. <coughs> una vez que yo... vos actualizaste, mira. Una vez que vos actualizaste el currículum, vuelvo a decir, perdonen que sea insistente, configuración, origen de mi currículum CBR, acepto. Esta es mi página Coneo Global. Yo desde acá, donde dice mi currículum, alguien de Coneo puede ir ahí. Yo entro a mi CBR desde la página de Coneo Global y accedo a mi currículum entero, actualizado. Eso lo tengo todo hecho, Susi. Este, lo que pasa es que yo Perfecto. había hecho mal el trámite con el coniau lo, eh, lo tenía que cargar manualmente. Ahora supongo que habiendo hecho desde configuración, como vos recomendaste, ya pasó por sí solo. Mostrale, Susi, cómo se ve la ficha coniau Global. Tiene, sí, tiene, un, poco, tiene, tiene, que tiene un, un poco menos no sé de datos sí que la de la que se sí. ve. No lo que alcancecha. pasa es que sí si se pueden ver... Lauri, o sea, la, ustedes cargando eso en, eh, espérenme, por favor, espérenme que puse mal, espérenme. Acá dice ver versión Coneau. Sí, sí por eso. Sí. Si ustedes ven versión Coneau van a ver que es más reducida. Sí, totalmente. Pero los datos los cargo desde CBR, no es que vos los hayas cargado. Después si vos querés que figuren más datos ahí en tu la, la versión Coneau es más reducida, pero, pero tiene área de desempeño, vinculación, que yo no lo he encargado acá, sino son datos que toma eh, Coneau desde CBA. Sí, Susi, me sale todo. Perfecto, esa era la idea. O sea, una, que yo cosa, no quiero... una cosa importante, por fin. Ustedes, ustedes van a recibir de parte nuestra un mail, ahora que tienen ficha Coneo Global, van a recibir un mail que dice, se si acepta la vinculación, les pedimos por favor que la acepten, porque esta es la forma, insistimos, de que ustedes figuren en el cuerpo académico. Pero si ustedes quieren ver, por a, a, en este momento, hagan este ejercicio, por favor, en la ficha Coneo Global... En la página de inicio, fíjense que abajo, donde decía ir a CBR o ver eh, versión Coneau, dice vinculaciones pendientes de revisión. Si ustedes no hubieran aceptado o hubieran recibido nuestra vinculación y, no, y todavía no la vieron, eh, va a figurar acá como estado pendiente. Bien, y tenés dos botones, aprobar o rechazar. Y aprueben, no, por Sí, favor. sí, obvio. Pero esto, ¿cuánto tiempo más o menos, Bien. Susi, para no estar este, con la incertidumbre? No, no, igual por lo general, perdón, siempre les llega el correo. Sí, sí. La notificación les llega al correo sin necesidad Buenísimo. de que ustedes ingresen a la ficha de Coño Global. Gracias, Claro, Laura. yo les quería mostrar por las dudas. O sea, les llega el correo y ustedes tienen que aprobar. Pero muchos nos han preguntado, a mí no me llegó la... Primero, Chequear. tengan la misma paciencia que le pedimos con la página de con nosotros. O sea, las chicas están cargando las vinculaciones de casi mil docentes. Imagina. Entonces, eh, todavía no están todas cargadas, eh, pero las va deberían recibirlas en el mail. Bien. Si ustedes llegan a tener alguna duda, lo habrán recibido, por favor, miren en spam por las dudas. Eh, entren a la ficha Coneo Global y les figurarán pendiente. Pero van a recibir el mail, no se preocupen. Gracias, querida. Muy atenta. Elsa. Sí. Este, En esa parte donde corresponde, eh, donde hay vinculación, yo ya tengo todo. A mí me figura, no hay vinculaciones en docencia pendiente de revisión. Bueno, porque no está, todavía no te ha llegado la vinculación. ¿En qué cátedra estás, Elsa? En la Cátedra de Salud Comunitaria. Estamos juntas con Elsita. Sí. La de Salud Comunitaria ya se mantiene. Sí, ¿cómo es su nombre, doctora? Elsa Conte. Elsa, Elsa es holanda Conte. Conte. No, es que usted cuando usted lo hizo ahora, el coño porque cuando sí. yo vinculé a Salud Comunitaria no tenía su ficha. Yo lo hice posterior. Ah. Yo le dije, hizo. cuando a mí me llegó la notificación de la cátedra, yo lo hice el, el día viernes. Claro, ahora en el transcurso de la semana lo va, sí. va a estar recibiendo la notificación de pedido de aceptación de vinculación. En el transcurso de la, la semana la tienen que recibir todos. Laurita, no me... éramos un grupo de docentes, Salud 3, ningún docente estaba informado... Para hacer el trámite. Ah, bien. De salud 1 y 2 también había docentes que no habían sido informados. Este, nos reunimos con, los, con el adjunto y el titular y nos dieron las instrucciones, por eso hemos podido completar bien. el perfecto. trámite. perfecto. No, no, no hay problema. Nosotros lo que contaba en un principio, notificamos al titular de la cátedra, les pedimos que los docentes generen la ficha, y ahora en el transcurso de la semana nos vamos a estar vinculando a todos. Sí, la no, ahorita... Gracias. ¿Eh? No, por favor. Igual cualquier no, duda que tengan, nos escriben al mail de al mail que pasó la doctora Lunin, ¿sí? Ok, gracias Laurita. Bueno, estamos medio en el tiempo previsto. Ah, quiero averiguar, no sé si está Meche acá, eso le iba a preguntar cómo acceden a la grabación. Hola, doc. Ahí estoy, perdón. ¿Cómo estás? Eh, Mechi se tuvo que retirar, pero estoy yo para decirles eso. Juli, eso, por favor. Va, la grabación va a estar en el aula virtual. Todos los doctores tienen eh, acceso al aula virtual, ingresan como lo hacen habitualmente. En el caso que no puedan ingresar, mándennos un mail al mail de comunicación, así nosotros le damos el alta. Yo ahora les voy a escribir por el chat el mail de comunicación, así lo tienen, en el caso que tengan algún inconveniente para ingresar al aula virtual. Disculpa, consulta, eh, yo, yo estaba ayudando acá a la doctora de la edad a completar la ficha y yo soy ayudante de cátedra, ¿leí que está? ¿Lo hago también o no hace falta? No, a los, a, a los, alumnos, a los alumnos no se les estaba pidiendo la ficha, habíamos definido que, que no se les pedía. No ¿Por sé, más de ser rentada? ¿Cómo? ¿Por más de ser ayudante rentada? Eh, ¿Pero en qué, en qué instancia estás vos? ¿Como ayudante graduado o ayudante no graduado? No graduado. Ayud ¿Graduado? No graduado. No graduado. No graduado. No graduado. Mira, nosotros, en el, si nosotros tenemos todo un listado de los cargos de cada uno, el que, el que lo haya generado y le interese generarlo, nosotros los vinculamos pero tampoco les ponemos la condición de que lo hagan, ¿se entiende? Porque sobre todo, Agos, que en realidad sí. la, la Coneau Global no tiene instancia eh, de no graduados, entonces esa era sí. la explicación por la cual no podríamos uh -huh. generar la vinculación. Te va a ser muy complejo la, la creación de coneo Global y sin esto no podemos vincular. Genial, genial, yo consultaba nomás por las dudas. Sí, sí, gracias. Porque habíamos visto Susana en un ítems que había también la opción para los ayudantes alumnos, por eso nos surgió sí, sí, esta sí. pregunta. Sí, sí, sí, uh -huh. está bien. Hola, Ade. Hola, Susi. Silvina. Gracias. Sí, era una pregunta para Laura, o bueno, les a todas. Eh, yo recibí el mail eh, diciendo que algunos docentes no, no encontraban la ficha. Bueno, mandé, pedí, sé que lo han hecho. No obstante, hay que pedirles que ustedes cuando hagan la vinculación, ellos tienen que aceptarla, les va a llegar el correo, y sí, sí, y sí, hay que sí. decirles. Eso y es sí. que, eso por eso, les pedimos va. a ustedes, o si, si por favor ustedes en sus propias cátedras sí. y demás dicen, para que, o sea... Vuelvo al, al principio. Sí, sí, sí. Para estar vinculados necesitan Coneo sí. Global para que nosotros podamos mandar el vínculo y ustedes lo acepten, Exacto. porque sin la aceptación de ustedes, esto no los incorpora a la vinculación. Bien. Está, bien, bien. Una vez que ustedes aceptan, están vinculados como cuerpo académico. Y, perdón, lo vuelvo a decir, en la medida que ustedes tengan CBA al día, eh, la visualización de ustedes como docentes se ve con el currículum actualizado. Bien. Para, para una este, digamos, para mostrarnos como facultad que va a acreditar, queremos que la mayoría tenga su currículum actualizado para, bueno, insisto, porque tenemos mucho potencial para acreditar. Bien, gracias, Susana, porque los míos yo sé que todos ya casi lo tienen listo. Y, y bueno, el tema es que hayan aceptado, ya les voy a avisar. Gracias. Antropología sí se mandaron los vínculos, ¿no, Lauri? Sí. Sí, Susana, eh, te hago una sí, última. Sí, sí se enviaron, se enviaron. Sí, Lucas, lo que tiene. Sí, había, tre, había tres o cuatro, pero yo ya tengo Había fui dos, dos, de que dos profesionales que no lo tenían hecho, que después eh, los voy a controlar si las han hecho o no. Pero como para definir la pregunta anterior, los que son ayudantes, eh, ayudantes de alumnos, directamente que no generen ficha porque no tenemos, es como dice Susana, no tenemos eh, la denominación de Coñau para poder vincularlos. ¿Sí? Dale, Laura, gracias. No, por nada. Recién se, se, se cayó la, la página y me tuve que volver a conectar. No sé si contestaron esta pregunta. ¿Hasta cuándo tenemos fecha para poder hacer todo esto? Porque supuestamente era hasta junio, pero como yo no supe hacerlo, no lo hice. Pero a partir de este curso, les no, eh, pedimos, hacer? por favor, la creación, la vinculación con CBA y actualización corre por cuenta de ustedes y les pedimos su colaboración, insisto, para que se vea mejor. Pero lo que necesitamos sí o sí de manera urgente es la creación de la ficha con Coneau Global, porque nosotros necesitamos hacer las vinculaciones para poder cargar más datos. O sea, la creación de la ficha EAU Global, que es esto que hicimos, solo la creación de la ficha la necesitamos urgente, Lucas. Perfecto. Bueno, claro, a lo mejor después pueden usted, ustedes creen la cuenta y después hacen toda la migración. Pero primero creen la cuenta, con que ustedes creen la cuenta nosotros ya podemos vincularlo, ¿se entiende? Y después tienen, ustedes tienen el permiso de completarla esa ficha. Sí, yo seguro la tengo creada porque me mandaron la vinculación. O sea, yo ya la tendría ah, que completar. ya está. Sí, ya está. Eso, eso para nosotros ya está. Insistimos en el tema del currículo. Los docentes adscriptos sí tienen que llenar la ficha, que es una pregunta. Y otra cosa, chicas, por las dudas, para ver qué nos dicen. No, ¿cómo no, para, no eh, los, ¿sí? los, los eh, docentes ascriptos no tienen que hacer la ficha. No, la, sin, sin, no tenemos cómo vincularlos. Claro, porque tienen que ser todos los docentes que tengan un cargo con legajo en la, en la facultad. Al no tener legajo, no los podemos vincular. Lo mismo... Eh, ¿Alguien había preguntado de los ayudantes de alumnos? Tampoco. Claro, Solamente consciente consciente consciente. Claro, claro, una, solo me está que cargo. Una consulta sí, que está en el chat, chicas, es que sí. alguien dice que hace dos días quiere aceptar la vinculación y le figura cargando, eh, a lo mejor, a ver si... ¿Qué apellido si es? Eso. ¿Qué apellido? Ver, te digo porque... Yo ahora tengo abierto acá la, la página, me fijo. Eh, Norma Magdalena Beltrán, ¿de qué cátedra será? A ver. Norma Magdalena. Norma... Me figura Igual como aprobado, vez. como que ya está aprobada la vinculación. Listo, entonces Norma, quédate tranquila que está aprobado, es de preventiva. Sí. Me uh -huh. figura aprobado. El estado. Eh, una cosita, los docentes con cargo en la Escuela de Quinesio y Fisioterapia... Eh, en realidad, la acreditación y la vinculación está acreditando la, medicina, la medicina, carrera de medicina, exclusivamente. O sea, eh, por ahora no es acreditación. O sea, no les va a llegar la vinculación, pero sí les sugerimos, si ya pueden tener este, para cuando corresponda mi grado, el currículo y todos los datos, mucho mejor. Pero no les va a poder llegar la vinculación porque lo que está acreditando es medicina. Susana, disculpa que, que interrumpa, pero estuve controlando las migraciones, las importaciones y algunos datos no pasan, ¿eh? Así que hay que estar alerta. Sí, puede ser que eh, algunos datos no pasen y esos hay que cargarlos de forma manual. Eh, por ejemplo, yo estoy viendo el título de posgrado, por ejemplo, no me pasó que estaba finalizado y me puso una directora antigua y no la actual, entonces... Pero en CGEVA ONC lo tenía cargado yo, ¿viste? O sea, es eh, sí, casualidad que lo controlé. Por eso, fíjense también el, el tema de, porque incluso por lo que decía Silvina, uno puede migrar, o sea, o puede sacar el currículum de acuerdo a los años, tengan a veces, eh, sí, controlen, por eso les decía, el control <coughs> más, más claro es que ustedes vean que las tres páginas de inicio son iguales. Ajá. Uh -huh. Sí. Eh, Paola Ferrero. Hola, sí. Eh, una consulta. Todos los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas tienen que hacer esta, esta tarea, digamos, de pasar su sí. rato, ¿verdad? Bueno, Perfecto. porque en la cátedra donde yo trabajo, eh, nadie lo hizo porque supuestamente eran solo los docentes de grado. A mí me parecía raro porque, digo, se acredita toda la facultad. La carrera la de medicina. medicina. la acreditación es de grado, Paola, ¿eh? No, porque es de grado. No, no, no, no. El postgrado no, es que no, es que de, de acreditaciones distintas al grado. Bueno, yo les comento, porque yo estoy ah. en la cátedra de alergia e inmunología del Hospital de Clínicas, que no, no, no, damos no damos una materia de grado, damos solamente un módulo en el grado. No, no van a recibir 20 no Ah, esto sí. quería asegurarme eso. Igual que no sean, los no sean los docentes acudir. de la especialización de alergia inmunología. Bien, sí, bien. Igual, Entonces, igual como acabo de aclarar en el chat, quédense tranquilos, que todos los titulares de cátedra, a medida que nosotros vamos haciendo las vinculaciones sí. con Paola, les vamos, ir, les vamos a ir notificando con nombre y apellido quiénes son los que no tienen ficha con, eh, eh, claro. digamos, generada. O sea que los titulares les van a notificar a ustedes que no la tienen. A quien no se la reclamemos es porque no <risa> las tienen. <risa> Muchas gracias. Pero otra cosita... Eh, nosotros lo que vamos a revisar, o sea, lo que vuelvo a decir, perdón, esto es, es como insistente y les pido disculpas, pero lo que nosotros vamos a revisar y vincular es la ficha con EA Global. La migración de datos de CBR se las pedimos para que, pero nosotros no vamos a controlar que CBR esté actualizado. Esto habla de eh, eh, la actualización y formación del cuerpo académico, por eso... Les pedimos por favor que lo hagan. Pero lo que nosotros necesitamos para la vinculación es la ficha CONEAU Global. O sea, esto es lo que les vamos a eh, hacer llegar que, que, que hace falta, ¿sí? Claro. Eh, claro, desde CONEAU eh, supongo que, que ven el currículum de cada docente. O sea, como que no estaría bien visto un currículum que no tenga formación, y que no tenga datos. Claro, que no tenga datos. Lo mismo feliz, si ustedes quieren habla hacer. Habla de una la calidad silencio, de los yo, docentes de la facultad. Susi, eh, en, el, en el currículum Coneo hay, no, no entra todo lo que está en el CEBAR. No, porque son formatos como distintos, pero sí. no se preocupen porque CONEO lo puede ver, porque sí. toma datos del CBA. Pero Coneo podría ver desde un lado y desde otro. no Así que no se preocupen, ustedes Bien. actualicen el CBA. Y lo importante es tener los, los últimos cinco años, por lo general, en todo lo que es investigación, publicación, participa, participación en reuniones científicas, si ha habido la actualización de algún título de grado o de posgrado, eso es en lo que se pone más énfasis, ¿sí? Gracias. Bueno, cualquier cosa, como les decimos a, a disposición, eh, tengan paciencia con las vinculaciones, pero van a estar llegando en los próximos días y, por favor, necesitamos que este, las acepten eh, apenas puedan para, para que nosotros podamos hacer los reportes y demás. Nosotros nos comprometemos, comprometemos a mandarlos durante la semana y ustedes comprometan a aceptarlas apenas las vean. <risa> Bueno, acabo de meterme al correo y acabo de aceptar la vinculación, y ya me ap ya aparezco como aprobado. Bueno, muy bien, aprobado sí, el SER, muy bien. Okay. Muchísimas gracias por el tiempo y la ded dedicación y la paciencia a responder todo. No, las al contrario, un gusto. Y si volvemos a decir, si ustedes nos necesitan a disposición y si nos pueden ayudar a hacer eco para otros docentes que tienen algunas dudas, este, eh, nos van a ayudar muchísimo. Gracias ah, Dani, bueno. un beso. Muchas gracias. Para... gracias. Gracias. Gracias a todos. No, eh, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Por el tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias. hasta luego. Chao, chico, Gracias, Susana gracias. y equipo. Gracias. Muy amable. No, no, no, no. Adelaida y Agostina están en una fiesta, ahora están en el universo. Ay, ¿Susana? Susana. Bueno, estamos hablando todos los ámbitos psicosociales. Sí, doctora. Adriana. Sí, soy Andrea Chirino de la Cátedra de Salud Comunitaria. Estuve desde el principio bajo el nombre de mi hija. Ana Sartanía Chirino, me llamaste. No sabía cómo cambiarlo porque no es mi compu. La cuestión es que yo he estado con una señora que se llama María Elena, que trabaja en el tránsito, ella me ha ido cargando todo lo que es IGEVA, todo lo que es Coneau. Yo trabajo en diferentes facultades, así que me cargo para UNS, UCS y UGA, eh, porque doy varias materias. La cuestión es que he intentado, me llamó la doctora Comina, que es mi eh, eh, y el titular, el doctor Carbonetti, estoy en salud comunitaria, diciéndome que no me habían podido vincular que necesitaba este coneau global. Pero llevo desde que me avisaron intentando entrar a la página, creo que me parece que voy a tener que hacerlo de noche, madrugada, porque no me llega ninguna, ni contraseña, ni me deja crear, ni me deja hacer la página, ni vincularme con las otras contraseñas. Perdón, pero bueno, ya me iba a poner, copié todos los datos para escuchar de nuevo la Lo que charla. tenés que hacer es... Coneau Global, ingresar sí. y crear cuenta. Lo puse, Susana, lo hice, lo intenté varias veces, eh, bueno, siempre ha sido de día lo que he intentado, capaz que no ha sido el momento correcto. No, pero vos sabés un... que la, la dificultad es, en, en realidad, María Elena, la dificultad eh, por ahí en, en los horarios... Es de la carga de datos, ¿viste? Sobre claro. todo cuando no, no, viste que se vea, por ejemplo, no carga archivos, pero cuando hay muchos datos, ponerle que vos actualizás eh, los eventos en los que participaste, por ahí eso eh, te da no, error. No, no, pero no la no, creación no he ido cargando, de cuenta de con, eso no he ido cargando, Eso lo he ido cargando María Elena porque. Realmente me alivió muchísimo la, el cargado, Ella tiene mucho más táctica, práctica, Pero por eso Ana, una mira, cosita, una cosa es el cargado de datos y otra sí. cosa para la vinculación, necesitamos sí. que generes tu ficha, eso es lo que no, no lo puedo hacer. Bueno, Ana, mira, ¿querés, ¿querés tomar nota de mi teléfono? Así Por favor, Laura. Yo te, lo, yo, te yo te ayudo a hacerlo, ¿te parece? Sí. 156 80 ¿Sí? 07 ¿Sí? 08. Laura es mi nombre. Perfecto. Laura, Pásale, sí, si sí, bien. sí, justo. Pásame tu tus pero. datos y yo trato de hacerlo para ver y si no, tratar de identificar dónde, está, dónde puede estar el error. Dale. Listo, porque la cargada de datos de todas las páginas están hechas. Porque María bien. Elena me la bueno, va yo a hacer. No, yo lo único que voy a hacer, hacer es que no puedo hacer un Global, global este. Claro, yo te voy a crear la cuenta en Coneula Oval, te voy a pasar los datos y vos después haces toda la migración que explicó Susana. Sí, sí, porque copié para ver después dónde está el, el, el aula bueno, virtual, copié todo para sí. a la noche hacerlo. Yo sí, ya te paso. Dale, a la hagamos así. dale, dale. Todo. listo. Muchísimas Doctor gracias. Sonsini. Gracias. Doctor Sonsini, tiene la mano levantada, no sé si sí, tiene sí. una. Eh, no, no. Me la mano. Estaba, estaba haciendo cambio de página. Que... Muy buena charla. Todavía me quedan algunas dudas, pero ya se la iré preguntando de a poco Dale, a dale. Vale, dale a tu disposición. Gracias. ¿La grabación Susi ah, estaría en el aula virtual a partir de hoy? O, o... A ver si está Julieta por ahí. Juli. Hasta Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Ay, Hola. <ríe> eh, no, a partir de hoy no, nosotros la grabación la vamos a editar un poco para que ustedes la puedan ver de una manera más resumida en el aula virtual, eh, así que calculo que fines de esta semana, a lo mejor el viernes, entre jueves y viernes. Eh, lo que sí los usuarios que ya tienen acceso, a, a los docentes que ya tienen usuario para, para ingresar a la aula virtual, no tienen que hacer ningún trámite. Los que no tienen, los que nunca ingresaron, sí nos tienen que mandar un mail a comunicación solicitándonos el acceso. ¿Cuál es el mail? Comunicación Voy a copiar en el chat. Ahí está. Perfecto. Para que les quede. Ahí está, ahí lo mandan. Ahí copio lo sí, está, ahí está. Así que ahí lo tienen, nos tienen que mandar eh, su correo y el DNI necesitamos. el nombre apellido, el correo electrónico y su DNI o legajo. Creo que DNI, mejor. O DNI legajo, mándenos las dos cosas por las dudas. Bien. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, te pregunto, los que, está, los que hemos terminado toda la tarea, tenemos todo lleno ya con Coneau en mano, ya estaría eh, aprobado el curso, digamos, no tenemos sí, que hacer nada. Sí, señora, por supuesto. Bien. Muy bien. Bueno, qué alegría. Esto, esto me estresa un montón. Sí, <coughs> sobre todo porque a el año nosotros que viene la íbamos año año que viene. a llamar para que nos ayudara <risa> bueno <risa> el año que viene me voy porque ya me han puesto el límite pero bueno, bueno está todo misión cumplida eh, con esto sí, es bueno, muchas gracias muchas gracias a todos. el esfuerzo salmo que no es no es sencillo no. pero una vez que, que lo hagan para ver eh, yo sé que me van a decir que no, pero una vez que lo hagan una vez, van a ver que no, no es tan complicado. El, el tema de recordar las claves, tenerlas anotadas, es todo un tema. Es el problema, el problema por ahí después cargar sí. las cosas, que o se cae la página, o por alguna cosa que pusimos mal no se carga, y hay que volver a cargar todo de vuelta. Esa es la parte engorrosa. Sí. ¿Susana puede hacer una pregunta? Sí, claro. Soy Guadalupe de la Cátedra de Salud Comunitaria. Quería consultarles...